Bueno, hoy estuve haciendo otras cosas, esta, la versión que, se, que estoy mostrando ahora en video es, podríamos decir la 0.3.1, porque 0.3b, no sé, porque es la que continúe después de, la, de haber subido la 0.3, y no voy a subir esta porque no tiene, todavía no está mostrable. Agregué, primero arreglé un montón de cosas de cómo funcionaba el todo. Ahora los, los bugs, solo me queda. De los bugs que había encontrado en el video de ayer, eh, que, que, medio que me dejaron quedar mal, me hicieron quedar mal, los pude arreglar. Y agregué otras cosas. Eh, primero, eh, agregué poder cambiar los controles. Si venís acá, si vas al menú, apretando ESC, opciones, eh, cambiar controles, te vas acá para cambiar. Por ahora hay un bug nuevo que, que no pude arreglar. Que tengo medio una idea de cómo es arreglarlo, pero arreglarlo sería un quilombo y no me parece que es lo que quiero. Que es que no puedo setear cosas como clics del mouse, ni puedo cambiar cosas que están seteadas como clic del mouse. Pero puedo ahora, por ejemplo, me muevo a la derecha con D, puedo ponerlo en P, y si aprieto P, se muevo a la derecha, y si aprieto D, no. Lo cual está bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cambié? Bueno, ahora que este mundo, este overworld que cierro esto, agregue este overworld que en el que la pantalla te sigue y si venimos acá a el camino a grassland volvemos a un mundo normal en el que la cámara no te sigue y funciona tranquilamente normal, voy a sacar eso ahora mismo termino este video y voy a sacar eso eh, qué más, qué más funciona el mana, eso ya funcionaba agrega acá los hechizos eh, como ya, ya de hecho lo van a haber visto recién cuando me muestra acá el costo de maná, el daño, en este caso es daño por segundo, porque este es el Dragon Breath. Eh, y la letra, y si cambio, esto es una bananada, pero estoy re orgulloso. Si la cambio, por ejemplo, griega, se cambia acá. Esta es la Z. Eh, sí, es posible poner dos cosas en la misma tecla, yo creo que tendría que cambiarlo. Sí, no, no tenés que poder poner más de una tecla. Más de un botón a la misma tecla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, tenés este botón ahora que te llega acá, al Overworld. Eh, agregué este Gold Mode para mí. Y ahora, esto no se va a ver, pero agregué este personaje que es una tienda con el que, si vengo acá e interactúo, me ofrece objetos para ahora el 1 y el 2, me gasta mana, veamos, si saco así me, me gasta oro que no lo hizo, no, no estoy del todo 0 porque no lo hizo, pero no lo hizo, ahora voy a revisar eh, pero nada, te los, me los agregó ahora, no, eso no se ve, pero me lo agregó al inventario, eso todavía no se ve. Ahora, futuro quiero mejorar acá el overworld porque no está. no tiene muchas cosas claramente quiero que te lleva al mundo de ejemplo <risa> que es esto así y tiene si vengo al overworld tiene si vengo al overworld tiene el otro que te lleva a Grasslands, pero nada más. Eh, nada, no hay mucho más. No, no, no hice mucho hoy. Hice de los controles y mejoré un poquito acá la, la, la, cómo funcionaba la interfase y esto. Que no parecería como mucho, pero me tomó mucho. <risa> a futuro, ahora tengo una amiga que se ofreció a hacerme dibujos. O sea que ya probablemente tenga en el futuro unos dos meses máximo, creo que es lo que ella me dijo, pero pronto te se sean más tiempo. Voy a tener un dibujo para el personaje principal, que estoy bastante entusiasmado con eso. Eh, nada, no hay mucho más. Quería mostrar eso que estoy haciendo hoy y. y compartirlo. Ah, no sé si conté, que esto se pone gris cuando está en cooldown la habilidad. Y entonces no lo puedes usar ahora todavía no, tipo, lo tengo muy para futuro, quiero agregar sonidos a, a todo este juego, tipo una musiquita de fondo y cosas así Y además que cuando intentas usar una habilidad en cooldown no te no te deje Pero no La verdad que no, no quiero eso Y también no quiero, no quiero, no voy a hacerlo ahora, no, no, me parece prioridad, me parece prioridad preparar algo ya jugable, tipo me gustaría que vengas que, que que por ejemplo ahora ya te dan oro los enemigos y me gustaría agregar unos objetos y nada que te diviertas yendo a buscar objetos, eh, mínimo. Te iba a traer eso mañana si ya puedo compartirlo de verdad. Ya lo estoy compartiendo, pero poder compartir más. Nada, tengo eso. Chao.